Y en ne catle melawak ni uvas kuawitl. Iguan no papa kitsonteki. Pero tla tlaki kichipawas para ma o kachi. Nameguan yankate hanchipawake porien tlatole yo y yonamechirigwe. Shika no tech, nietos amotech. Sei mayo mayu no machuelis tlakis sanicelti. Mune kitakitskistos y te y con mi tla amo and notech. Ke en la mezcla, machuelo y sita en no tech. Nenica que ni o y a huir. que no tech, y y que te Porque en la no tech, no tech, y mayo obasquawit, catle Satepan kololoske, iwan kitlamotaske, itikit, para maatlatla. Tlanamehua no chipan yeske no tech, samotech. amotech. Siktatlanica no kinekiske, iwan dios amechmakas. mechmakas. Muy no papa, ni cuacnamehua, anquitemakas Nena sotla, namehua, ikonke no papa, sotla. Siécanica no te la soltáles, que la no mecha no te la. iwanika que no no papa, Nena para chipaqueca que paque, y Juan mamu mekele. Y enyentla tla na a quien que te sin por y, y amigos hua, que sa tl -tl -tla tla que sa te que la que la a no amigos hua. Macho na notas, que na que porque que te Nena mechnotas a amigos hua, porque yo na matilti, noche chitlan no papa o na chiliwi. sino y en Iwanamech makatok namoteki para shibian ka namechtitlani. Nenik neki na nochipa shiklakilitoka miklakilot. Iwanikon nochitlanan kitlastlaniliske no y kanotoka yehamech makas. Tlan na nawatia shikchiwaka yenjing. Shimutasotlaca se iwa no